Yo me enteré por el Facebook ¿verdad? que estaban ellos arreglando baños, cocina y esas cosas. Entonces yo traté de buscar esa opción para mejorar las condiciones de mi baño porque ya no me gustaba más tener así, porque ya era muy feo. La gente de Habitat me ayudó en la mano de obra en proveerme todos los materiales ...y la, el, el apoyo del arquitecto que vino era verme todo eso... ...qué es lo que podía hacer y cómo podía hacer... ...yo estoy muy satisfecha con el trabajo que se realizó en mi baño... ...el de ahora es mucho más saludable porque por lo menos... ...ya da gusto entrar ahí... ...ya no como el anterior... habita me proveyó todo lo que es azulejo, piso, ducha nueva... Todos los accesorios que yo pedí, el water, el lavatorio, todo tengo nuevo ahora. Y están mucho mejor las condiciones ahora de mi baño. Eso sí, siempre le digo a mi marido, yo ahora sí ya estoy más contenta. Ya no me importa lo que es mi cocina ni otras cosas, le dije, pero mi baño ya está en condiciones como, como lo que yo siempre soñé ver a tener. Con bueno, ahorita, ahora que, como sabemos, con nuestro sueldo no podíamos hacer, ¿verdad? Terminar el baño. Hicimos, pero no pudimos terminar. Y Abita nos ayudó porque nos dio la posibilidad de pagar menos a poco, súper accesible su, su cuota. Antes eh, de, de recibir esa ayuda, ¿verdad? Eh, las humedades pasaban a la otra pieza, que estaba al lado del baño, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahora ya súper bien está. Ya no tenemos a, a ese problema. Ahora que, que tenemos todo ¿verdad? en condiciones, está bien, es saludable, estamos muy contentos y muy agradecida por la ayuda de Avita, porque gracias a eso podemos tener un baño saludable y muy lindo.